Arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan, y gritemos todos unidos, viva la iglesia. Agrupémonos todos en la lucha final Y se alcen los pueblos con valor por la internacional Miguel para Nicaragua es, es, es un símbolo es una de las, de las imágenes más fuertes además de la represión de la dictadura y también es, es una de las imágenes más eh, eh, eh, aleccionadoras de lo que debe ser un, un militante, un combatiente, un guerrillero por su lucha la opción por la vía armada ante el terrorismo de estado imperante ante la dictadura que se venía de ser un revolucionario, vivir como revolucionario y morir como revolucionario, ese es un legado importante y es una cosa que no todos a lo mejor podríamos haber hecho. Valores que hoy día prácticamente no existen, la lealtad, la amistad, el honor, la palabra de honor. Hoy día si no hay un contrato por medio no pasa nada. La generosidad, la valentía y la consecuencia que, que todos los seres humanos debiéramos tener. Audacia para... Tomar decisiones políticas eh, para crear una organización política social para luchar por la revolución. Es un legado que está eh, permanente, está pendiente. En, en este país de hoy existen fundamentalmente los mismos problemas que existían hace 40 años. Miguel significa proyecto revolucionario, Miguel significa militante revolucionario, revolución socialista, horizonte comunista. Eh, ...aquellos conceptos o ideas que eh, se acuñaron en algún momento... ...en la lucha contra la dictadura, también en la lucha por una sociedad distinta... ...y que hoy en día la juventud retoma esa bandera. Y legado es el legado que siempre han dado varios en todos lados... ...como igual que en Uruguay, veros compañeros, el tema de solidaridad... ...el tema de la unión latinoamericana, y bueno, por eso estamos aquí. Bueno, nosotros Miguel Enríquez paso a ser un ejemplo... ...un ejemplo de lucha, un ejemplo de convicción pero también una figura que hoy día consideramos necesario eh, sacar de los registros históricos y, y también sacar de solamente el marco conmemorativo y también hacer que pase la acción. De, de, de CEPAM Gabriela Bistral esto es por la caída del compañero a, 40, a, la, a los 40 años de su caída muchas gracias bueno la figura de Miguel Enrique para mí es la síntesis de un esfuerzo histórico gigantesco de varias generaciones de haber plasmado en Chile un proyecto de lucha por la revolución proletaria el legado de Miguel fue construir una organización que después no supo eh, defender ese legado y terminó atomizada, de, fragmentada. Sin embargo, las nuevas generaciones y algunos militantes han recuperado este proyecto vuelven a rebujar los mismos sueños y a instalarlo en la lucha de clase hoy en día a través de la lucha concreta. Más que en los discursos, más que en la escritura de libros, ...en el combate cotidiano, en las movilizaciones... ...en la lucha en los distintos espacios sociales y políticos. Nosotros que somos, se podría decirse... ...hijos de la dictadura... ...para nosotros es súper importante rescatar la imagen de Miguel Enrico... ...como la imagen de Salvador Allende... ...y la imagen de muchas personas que murieron... Eh, ...dando una lucha frontal contra, contra la dictadura... Tu enseñanza nos dejó una enseñanza a través de la resistencia del MIR a nivel de, de lo popular, del obrero, del campesino, del estudiante, del trabajador. Nos dejó una enseñanza pero muy linda. El colectivo Alerce ha pensado, ha decidido y lo ha hecho en honrar la memoria de Miguel Enríquez en esta plaza. Honrarla porque es la fuerza y el motor que ha dirigido muchos de los movimientos y de la vida de la gente de La Bandera, de las personas que han que más se han comprometido con, con la vida de la, de la población La Bandera. Bueno, nosotros eh, elegimos este lugar ¿ya? Eh, y estamos felices, digamos, de, de ser los, eh, los primeros en, en Chile en, en, en tener eh, un espacio eh, al cual podamos eh, darle el nombre de, de Miguel Enríquez ¿no? eh, porque Miguel digamos, está muy vinculado con los pobres, con los excluidos y nosotros eso es lo que estamos un poco rescatando a la inauguración de esta plaza rescatar el proyecto del MIR, el proyecto de Miguel Enrique y todos los, bueno, y no solamente Miguel Enrique, sino todos los compañeros que fueron asesinados, los compañeros exiliados, los que están desaparecidos. Creemos que es importante que en este lugar esté, este, porque dentro de toda la... ...lo aislado que están las poblaciones periféricas... ...que haya una plaza con el nombre de Miguel Enrique... ...lo encontramos espectacular, importante... ...yo creo que hay que seguir levantando este tipo de, de, de cosas... ...levantar más plazas Miguel Enrique... ...más plazas Che Guevara que podría ser una muy buena... Eh, ...y reconmemorar a nuestros caídos que cayeron en combate... como ...cayeron para construir una vida mejor... ...para que el pueblo trabajador pudiera, pudiera construir su camino... ...y no sé, creemos que... Es bacana. Yo me quedo con la figura de Miguel Enrique consecuente que fue capaz de, de cuando se tuvo que decidir quién era, fue Miguel Enrique. Y ese es el contexto que nosotros hoy día debemos recordar eh, por siempre y esta plaza al menos coloca un grano de arena en la justicia social en función de nuestros héroes, porque son héroes de esta sociedad, eres del pueblo. Y en ese sentido, Miguel Enrique para mí es un hombre justo, un hombre digno en el momento justo y en el momento en que le tocó vivir. Los compañeros el centro cultural el la el de la el de la el de la el centro de el de Miguel Enríquez, presente Compañero Miguel Enríquez, presente Ahora, y siempre Ahora, y siempre Ahora, y siempre Hasta la victoria final, siempre Miguel me dijo El peso de una esponja crece proporcionalmente al número de gotas de agua que absorbe. Pero ninguna esponja puede absorber toda la, el agua del mundo. Cuando una esponja se satura, nadie puede prever el comportamiento del agua que deja de absorber. ...ni el comportamiento del mundo. Miguel me dijo... ...sin embargo... ...hay que imaginar... ...una esponja... ...que absorba... ...toda el agua del mundo. La pondríamos... ...en el lugar de nuestro pañuelo... ...en un bolsillo del universo... ...en un poema... Miguel me dijo, se puede guardar todo el porvenir que quisiéramos hacer existir. Bien dicho.